¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder ser un cupo habilitado PASE? En primer lugar, haber cursado tercer y cuarto medio en un establecimiento perteneciente al PASE. En segundo lugar, haber egresado dentro del 15% superior del puntaje de ranking de tu establecimiento o haber obtenido un ranking igual o superior a 710 puntos a nivel nacional. En el tercer lugar, Haber rendido la prueba de transición para la admisión universitaria de comprensión lectora y matemática y al menos una electiva, ya sea la de Historia y Ciencias Sociales o la de Ciencias. Por último, participar de todas las actividades que nuestro programa implementa en tu establecimiento o en modalidad online, dada la contingencia sanitaria. ¿Qué hacemos como programa? El programa Pase Upla posee un equipo de preparación para la enseñanza media PEM, el cual implementa actividades de preparación, apoyo y acompañamiento para estudiantes de tercero y cuarto año de enseñanza media de los establecimientos educacionales que participan en el programa, cuyo fin es fortalecer habilidades del siglo XXI para la formación de competencias cognitivas, intrapersonales e interpersonales, desde un enfoque de acompañamiento integral. Asimismo, busca dejar aprendizajes y capacidades instaladas en las comunidades educativas que permitan asegurar el desarrollo de las trayectorias formativas en las y los estudiantes. El equipo PEM del PASE UPLA está compuesto por las profesoras Andrea Rocco y Mayra Olate del área de lenguaje, Sandra González, profesora del área de exploración vocacional, y Hugo Escobar, profesor del área de matemática. Nuestro despliegue territorial va desde Casablanca a Illapel, comprendiendo 23 establecimientos entre las regiones de Valparaíso y Coquimbo. Desde el 2015 hasta la actualidad, hemos acompañado a más de 15.000 estudiantes de tercero y cuarto medio provenientes de los distintos establecimientos de nuestro territorio. Por otro lado, el componente Acompañamiento en la Educación Superior AES Pase Upla cuenta con un equipo de profesionales que acompañan a las y los estudiantes que hayan ingresado por día pase en su primer y segundo año de carrera, otorgándoles apoyo psicoeducativo, orientación académica y vocacional en el ámbito personal, social y profesional. El equipo AES cuenta con profesionales del Área de Psicología, de Orientación y de Educación Diferencial, además de tutores PAR en donde estudiantes de cursos superiores de tu propia carrera te acompañan y te apoyan durante los dos primeros años desde la universidad. Para finalizar, ten presente estos datos importantes. El programa PASE es solo vía de acceso y acompañamiento, por lo que el financiamiento de tu carrera es independiente de este. Para saber más sobre cómo postular a los beneficios que te otorga el Ministerio de Educación como la gratuidad o becas, debes ingresar a www.beneficiosestudiantiles.cl Para acceder a los beneficios estudiantiles es muy importante que tengas al día tu registro social de hogares, que puedes revisar esta información ingresando a www.registrosocial.gov.cl Además, si eres estudiante extranjero y quieres postular a estos beneficios para financiar tu carrera, debes tener la permanencia definitiva o si eres residente, debes tener enseñanza media completa cursada en Chile. Para saber más sobre estos documentos y detalles del trámite, puedes ingresar a www.chilatiende.cl Recuerda que dada la contingencia sanitaria durante este semestre, trabajaremos en modalidad online por nuestra plataforma de aula virtual Paseupla, nuestro fanpage de Facebook e Instagram Paseupla. Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que los talentos están igualmente distribuidos entre ricos y pobres en todas las etnias y cultura. Programa Paseupla por el derecho a soñar.